Hola, ¿qué tal gente? ¿Tú? Y oficialmente iniciamos la segunda temporada de preguntas y respuestas. No sé cuántas temporadas haré, pero ya me voy a decidir a poco. Y hoy iniciamos con uno de los juegos más antiguos, después de, después de que se terminara el siglo XX. Año 2001, un juego lanzado que se hace llamar Sonic Advance para el Game Boy Advance Ha sido producido en Japón Al tiro, ya pasaron como 18 años, al igual que GTA 3 Trataré de hacer más claro lo que pueda Y como dije también, también está haciendo un calor bien fregón Chile, no sé para ni, no ni qué carajos me estoy quejando del calor. Como dijo uno de los canales que siempre he recomendado por mucho tiempo, el Mr. Lefty97 o el otro, el Milton Gamer, también dirán lo mismo. En fin, recuerden darle like, compartan el video y suscríbanse al canal. Hasta aquí se despide el Wii Pro YouTube y nos vemos. Hasta la próxima, Luis